No es necesario forzar una relación Ni en el amor Ni en la amistad Aquellas personas que te han demostrado que no quieren estar a tu lado Hay que dejarlas que se vayan Y que se marchen para no volver Hola amigos Bienvenidos a Vlifers Les saluda Ricardo Niño por acá y me complace tenerlos nuevamente por acá en nuestro canal El video de hoy habla de un tema bastante interesante Y es que muchas veces nosotros forzamos las cosas para que sucedan Sin darnos cuenta que a veces las cosas no suceden es por algo precisamente Ese punto que parece tan chiquito es donde tenemos que enfocarnos. Te preguntarás cómo. No te preocupes, quédate hasta el final de este video. Para que entiendas esta reflexión por completo. Ya el resto. Que pase por añadidura. Déjame decirte que... Si eres de los que siempre se preguntan... ¿Cuándo será el día que llegue la persona indicada? Déjame decirte que es normal que empieces a perder la fe en que va a llegar y debido a eso quieras adentrarte en el mundo de las relaciones tóxicas para sentirte acompañado de una vez por todas si te preguntas por qué lo sé es porque yo he pasado bastante por eso no creas que porque yo hago estas reflexiones o algo así yo soy una persona sumamente perfecta en ese sentido ¿no? pero bueno Quédense hasta el final de este video. Aunque bueno, si esta no es tu situación y tienes a una persona a tu lado pero no sabes si ella siente lo mismo por ti, hay muchas señales que pueden indicarte que no es para ti. No todos son maduros y no todos tienen los mismos pensamientos que tú. Cuando tienes que forzar una relación, no tienes por qué estar ahí para cuando te necesiten. Cuando se tiene una relación se debe entender que ya no son nada de juegos. Que el respeto es lo principal, al igual que la confianza. Aquellas personas que te han demostrado que no quieren estar a tu lado hay que dejarlas que se vayan. Que se marchen para no volver. No dejes que dañen tu estabilidad emocional. Tampoco te esfuerces demasiado en cambiar para que tu pareja te preste atención. sí. Es sano que te preocupes por encajar con tu pareja, pero antes debes saber si esto es realmente compatible contigo o solo es un juego. No fuerces algo que nunca se va a dar. Es una gran pérdida de tiempo cuando luchas contra el viento y no recibes nada a cambio. Si tu pareja no se anima y sale huyendo en el primer fracaso que tengan juntos, no es la persona que necesitas en tu vida. Cuando tienes lazos afectivos con una persona, van a sentir lo mismo al mismo tiempo. Cuando estás feliz, tu pareja también lo estará y cuando estás triste, se sentirá de la misma manera. Al tener este tipo de conexión, te darás cuenta que es la persona ideal para ti. Y que gracias a la empatía que se generan, van a ir fortaleciendo su relación. Cuando una persona quiere quedarse en tu vida, hace todo lo posible para demostrarte que así lo quiere realmente. Las cosas que comparten juntos les permite crecer y transformarse en buen sentido. Esto es lo que hace realmente a las parejas fuertes. Nunca van a debilitarse por más que las personas del exterior lo intenten. Por otro lado, cuando ninguno se atreve a pensar y viene a expresar sus sentimientos y se coifen a decirse cuando se necesitan, no van a llegar a ningún lado. De ese tipo de relaciones de la que debes alejarte, siempre es importante que te tomes un tiempo para reflexionar, ya que no mereces en tu vida a una persona que te cambie por otra. No te pertenece el que a la primera tormenta está huyendo luchas por aquella que se quede a tu lado sin obligaciones y que te demuestre que te quiere conservar si no permite que tengas dudas sobre lo que siente por ti definitivamente esa es la persona a la que vale la pena tener esta situación también puede pasar por o bien en las amistades cuando uno solo se interesa por lo que puede obtener de ti y no te brinda lo mismo es importante que siempre seas una persona buena, pero no debes dejar que se aprovechen de ti. Si tienes una amistad que solo te busca cuando te necesita y no está contigo en los malos momentos, es mejor que te alejes y no te sigas empeñando en que va a cambiar de actitud cuando no es así. Cada una de las relaciones personales que tenemos a lo largo de nuestra vida deben ser recíprocas para que funcionen sanamente. No esperes menos de eso. Si te quedas, podrás causarte daño a ti mismo y te cohibirás de conocer a personas nuevas que sí valen la pena. Aléjate de esa gente que no sabe qué es lo que quiere. Ellos solo buscan una relación porque no saben sobrellevar la soledad. Si te encuentras en esa situación, tampoco intentes llenar el vacío emocional que sientes con una persona a la que no tomas en serio al ser una buena persona atraerás energías positivas a tu vida valórate a ti mismo valora tus cualidades y siéntete contento con todo lo que tienes por ofrecer al mundo no intentes cambiar por alguien si no funcionó una relación sé lo más auténtico que puedas y demuestra a los demás que eres la mejor versión de ti y que en tu vida ya no existen las tristezas ser positivo es la clave para lograr la felicidad. Puedes lograrlo, solo o acompañado, de una persona que tenga los mismos objetivos que tú. No es momento para vivir en una relación tóxica. Date cuenta de lo que mereces y no te conformes con lo poco que te brindan. Hay muchas personas buenas en el mundo, pero también las hay malintencionadas, que hacen daño o lo posible para hacerlo. Aprende a identificarlos y a evitar que logren hacerte daño. Cuando sufras alguna decepción amorosa, o simplemente pierdas a una amistad que valoraste mucho, no te sientas una persona miserable. Recuerda que si se fueron de tu vida, fue por una razón y estarás mejor sin ellos. Aleja esas malas vibras que están sobre ti y empieza a relacionarte con gente que te aprecie de verdad y que merezcan todo tu cariño. Sí, las relaciones pueden ser un poco complicadas, pero de cada experiencia se aprende. El dolor no está para hacerte sentir mal toda la vida. El dolor está para ayudarte a reflexionar. No temas más a abrirle a los demás. Si eres una buena persona, las cosas buenas no tardarán en llegar a tu vida. Relaciónate con el mundo sin temor a que te pase algo malo. Sé feliz, porque ya te encuentras preparado para una nueva vida. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Pero quiero que me digas abajo en los comentarios tu reflexión con respecto a este. ¿Qué entendiste de este video? Para ver si mi mensaje fue bien recibido. O lo contrario. Sinceramente yo pienso que es bastante importante que nosotros como personas estemos enfocados en cosas de esta manera. Porque nosotros merecemos todo lo bonito de este mundo.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 y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera te esté avisando cada vez que subamos algún video a nuestro canal. Sin más que mencionar, yo soy Ricardo Niño. Y yo, por ahora, me voy a despedir. Pero antes de irme, quisiera que me dejaras en los comentarios... ¿Qué tipo de videos te gustaría que hiciéramos? Ya con eso me conformo. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.